Hacer, me preguntarás vamos a hacer un pequeño tutorial y le voy a explicar lo que sería cómo hacer fotografías levitando los objetos le voy a explicar cómo le hacer levitar los objetos en la fotografía sencillamente, pues, no sé por ejemplo este mando hacer esto Ya no sé que la fotografía automáticamente queda como si estuviese levitando lo que sería el objeto que se me acaba de caer y tú me preguntarás a mí ¿cómo se hace? Sencillamente, pero de todo eso se tiene que hacer en modo manual de la cámara ¿Vale? La posición, la posición va a tener que estar de 1 a 800 ¿Vale? Eso hará que la lente se cierre mucho ¿Vale? Pero hará que la, foto, la fotografía se tome muy rápido ¿Entiendes? Que haga solamente así ¿Entiendes? Y ya está la foto tomada ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con, con esta forma? Que hay muy poca luz ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener que aumentar el ISO A una cantidad como a 2000 Por eso recomiendo que tengas mucha luz En la zona Que vas a hacer de la foto Vale chicos, ahora les voy a explicar lo que sería Normalmente la cámara cuando uno toma fotografía Está en estas configuraciones ¿Vale? Vamos a ver si lo pueden ver desde aquí, ¿Vale chicos? ¿Y qué Que Esto, a ver, ahí Ahí Si decía uno, ¿verdad? Eso quiere decir la fotografía relativamente rápida vale, no muy rápido, pero relativamente. Eso hace que se hable Y el uso de luz, eso hace que el uso es muy alto. Pero nosotros totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario, para que la fotografía se haga muy Pero no, vamos a ver. Vamos no no a ver. Así. Así la configuración. Así, que la cámara diga de uno. Vale, esto hace falta y el ISO uno dependiendo de la acá. cámara y de la zona tomando la foto ok ok, okay. okay. vamos a hacer fotografía ahora le pido vale chicos vamos a hacer lo que serían las fotografías vamos a comenzar con algo pequeño como esto un pequeño control de, de las luces Vale, le recomiendo que sea algo totalmente pequeño, de plástico y que no rompa absolutamente nada. Así como esto que estoy enseñando. Así que vamos a comenzar lo que sería la fotografía. Voy a tener que apagar la, la grabación de esta cámara y voy a encender la del móvil. Que ha pasado un poco por... No, no sé. Vamos a ver. We'll I'm sinceramente, he hecho la foto como 30 veces para que quedara, más o menos perfecta, por así decir. Ahora vamos a hacer algo como un poquito más complicado, ¿vale? Pero segundo me... quiero cambiar la camisa, así que... Mejor. Sí. También algo que arriba. No, no, no, no, no. Ahora algo más complicado, ¿no? Algo tenemos que hacer para examen, Ahora la foto, no simplemente un mando. Vamos con otra cosa. ¿Qué tal un mando en la Play? A todo el mundo le gustaría, así como una persona, por así decir, gamer, ¿eh? Gamer. Una foto levitando lo que sería el mando. O el control, como lo quieren decir. Vamos con la foto. Ladies and gentlemen, gentlemen. on the palm Love the beaches of Jamaica. con este pequeño control pero acaba de ocurrir y porque no que yo levite eh, en realidad sería muy interesante así que vamos a arreglar la posición de la cámara para que yo pueda levitar bien correctamente así que vamos allá hey, ey, quedó un poquito Yo haciendo levitación, sí, también, yo hago magia en realidad. Ahora como última foto en realidad vamos a hacer algo más, un poquito más dinámico y voy a lanzarme encima de la cama, entonces cae el efecto de levitando encima de una cama que era muy bueno en realidad, así que vamos a hacer la fotografía ahora. fotografía haciendo la guitarra. sinceramente la última, la de lanzarme con la cama hasta su vez, porque de verdad intentar, intentar, intentar para que se vea perfecta la fotografía yo lo voy a dejar con la... o sea, voy a dejar la fotografía ideal, de lo que sería el levitando, y el lado intento que también hice de verdad, la última de verdad fue lo que más me costó porque lo hice muchas veces y o sea, caer en la cama, y caer en la cama bueno, muy bien espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima You know, what it is that I get